Hola, estamos preparando un vídeo para, para Instagram y para Youtube, nuestro canal de Youtube y también para Periscope. Eh, somos la empresa FixLine y lo que hacemos es eh, una orientación laboral y ahora mismo estamos con Luis que estamos preparando un vídeo. Hola. Está ahí. Como sí. en Instagram solo cabe una persona, sí, mejor pues, Nis, vale. que a mí me tenéis ya muy visto sí. Como ella os dice, somos de Prixline y estamos preparando el vídeo que vamos a emitir ahora dentro de 10-15 minutos en, en Youtube y lo Así vamos que corred a verlo, que sí, pues cuando va aquí Antes de cuando sí. os avisamos sí, Total, sí. Que Vamos a hablar de qué tipo de currículum vitae utilizar sí. Nis es la experta que lo ha preparado y ahora estamos preparando la misión sí. que va a salir en Twitter, en Periscope y en YouTube, en directo Así. y luego se va a quedar ahí, o sea que cuando veáis esto lo podéis ver luego allí. Qué guay. Pues nada, Anis, vamos a prepararlo vale. y luego ya emitimos en directo. Vale. Aunque pues ya perfecto. estamos en directo aquí en Instagram, pero sí, vamos. sí. Así que perfecto. Pues dime un poquito qué, qué temas quieres que tratemos sobre eh, currículum. Pues hoy lo que vamos a tratar es eh, cómo hacer un currículum. Sí. A bueno, así. en primer lugar hay que decir lo que es un currículum. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo vas a definir? Pues es como un historial de formación y trayectoria profesional. Hmm. A ver si nos podéis ver a los dos. Que sí. tiene que resultar de una manera atractiva para las empresas, para que te puedan contratar. Claro. Ay. Y te vamos a decir concretamente cómo hacer. Que un currículum atraiga a las empresas. ¿Qué has pensado? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo qué pues, debiera atraer? Sobre todo yo lo que creo que el currículum, la misión principal del currículum, mira cómo les miro a ellos, sí. aunque yo sé sí, que están aquí, sí. es conseguir la entrevista de trabajo. Sí. Hoy una señora me decía por Twitter que muy bien, porque les estábamos explicando en Twitter cómo hacer la entrevista de trabajo. Y la pobre mujer nos decía que explicáramos cómo conseguir que nos llamen para la entrevista, Nis, sí. y eso es lo que hace el currículum. La misión del currículum es que te llamen a la entrevista. Luego en otras emisiones ya hablamos cómo hay que hacer esa entrevista de trabajo. Sí. Pero ahora vamos a hablar de cómo y cómo hacer el currículum. Sí, cómo hacerlo. Y acordaros, la misión principal del currículum es, es la entrevista. La entrevista, que os llamen para la entrevista. Sí. Os dejo con Nis para que la veáis mejor en instagram como tiene que ser en vertical y explica vale. los temas bueno pues en primer lugar un currículum es un historial de formación y trayectoria profesional de una persona eh, que tiene que resultar de una manera u otra atractivo a, uh, atractivo a una empresa pero no Entonces, es que abrir la cámara sí, que sí, está sí, en, la sí. mesa, en la mesa y la mesa Me no hay que dar golpes Perdonarme que he sido tengo. Vale. Menos mal que, que dura solamente 24 horas, sí. bueno y entonces lo que vamos a decir es que un currículum en primer lugar tiene que ser breve, conciso Lo voy a ir apuntando para luego la emisión en youtube, breve, conciso y sorprendente, voy a apuntar, breve, conciso y sorprendente. Y luego también vamos a hablar de las plantillas que se deben de utilizar eh, para hacer un currículum ¿Vas a decir en qué sitio se pueden encontrar esas plantillas? Sí. Tengo además una página que lo tenía. Que... para que los de Instagram lo sepan ya. Pues es muy fácil, ¿Cómo se, se llama... Se dice la página? Modelo... Pero dilo despacio para que lo entiendan. Vale. .com. A ver Repito, lo modelos de Repito. Modelos de .com. Modelos de com. Com. O sea, y como suena, ¿no? Modelos sí. de currículum. Sí, ya, sí. No modelos de CV. No, no. Modelos de de currículum. De además, lo buscas en Google y ya te sale. ¿Y, sale. ¿Y esas las probáis? ¿Son buenos? Sí, está muy bien y, ¿Y además... No, son gratuitos. Chicos, ya sabéis. Modelos son de com. Y además son gratis y están muy bien. Bien. Bueno, y si tienes más idea, pues te lo puedes montar tú en tu casa con un Word claro pero bueno está bien eso de las sí, plantillas sí, para usarlas o para coger ideas acordaros sí. chicos en la misión del currículum es que nos llamen para la entrevista, la entrevista. claro y como dice niss que tiene que ser breve que tiene que ser conciso y que tiene que sorprender claro. yo una de las notas que he tomado es cómo hacer el currículum cuando no tenemos experiencia pero ah, vale. lo trataremos ahora en Youtube y en Periscope, claro. adelantanos si quieres lo que tú quieras Claro, pues bueno, en primer lugar lo que tenemos que poner en un currículum es una fotografía eh, Hay que decir que la fotografía siempre hay que ponerla en color y no en blanco en negro Cuidado qué? que no vibre en la cámara Vale Perdón, perdón. Entonces pongo las manos ahí No, aquí. no, pero vamos estamos eh. ensayando, chicos Ah, vale, vale. Eh, hay que ponerla en color y no en blanco y negro eso es lo importante eh, bueno y, ¿Y también la... en blanco y negro pues porque es más profesional ah, y vale. tiene que ser de carnet no me vale una fotografía una selfie que te hagas tú de facebook vale y, y la pones tú ahí en un currículum eso no vale perfecto tú eres la expertanista claro muy bien más y luego, eh, en primer lugar, lo que vamos a poner en un currículum son los datos personales No voy a apuntar los datos Que va personales. siendo el nombre de cada persona, el apellido, la dirección Tampoco hace falta que pongas ahí tu calle, donde vives, el piso ni nada O sea, lo que tienes que hacer es poner eh, tu ciudad y tu municipio pero no, la no, es necesario. no, eso no es necesario. Pero el teléfono y el email no, son... Sí, no, eso viene eso ahora. Es... Ah. El teléfono... Pero tenemos que ir rápido. El teléfono de YouTube y vale, vale. Te están esperando. vale, pues el teléfono y el es de de de email. Instagram. Vale, pues perfecto. Después de los datos, tenemos las habilidades. Ahí cada persona tiene sus propias habilidades y ahí lo, es lo que tienes que hacer. Habilidades. Sí. Y hemos dicho que teléfono y el email también, ¿no? Claro. Y luego viene el apartado de los estudios. Habilidades. Y va por este orden, que dice Sí. Estudio. Es mejor que vaya con un orden siempre de criterio sí. y luego van los idiomas. Más adelante va la experiencia laboral y otros datos de interés. Y si no tenemos experiencia laboral, ¿qué hacemos? Pues hacer cursos. Y yo, yo diría, o apuntarse a voluntariados, si no sí, puede. Que eso da experiencia. También. Sí. Chicos, los que podáis, que no tengáis trabajo, pero os lo podáis permitir, haceros voluntarios de algo. Sí. Que eso os va a dar experiencia y lo podéis poner luego en el currículum. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Ya os explicaremos otro día cómo ponerlo, pero eso es experiencia. Claro. que no hayamos cobrado. Entonces, el que puede, pues es una manera de coger experiencia. Sí, sí. sí. Haceros voluntarios. Sí. Eh, ¿Has dicho experiencia laboral y, lo, y debajo un eh, Otros datos de interés. Otros datos, vale. Que si os quedáis y os vais a youtube, pues vais a saber cada uno de los apartados que vamos a poner el canal de youtube es PRIXLINE, Prixline. y ya sabéis, id a youtube, dadle like y suscribiros al canal genial, bueno y aquí en instagram también seguimos. también, suscribiros en todos lados y que dentro de un ratito estamos en youtube Sí, pero ya mismo, y eh, en, en cinco minutos. Sí. algo más que eh... a, a estos chicos de instagram pues que no tiene que durar más de dos páginas ah, currículum. Brevedad, muy bien. Sí. Brevedad. No más de dos páginas. ¿no? no. Bueno, lo ideal es que sea una, pero. O ah, pues vamos a decirlo también. Lo ideal sí. es que sea una. Sí, que sea una. ideal, un... una página. Sí. ¿Algo más? Nisa, importante. Bueno, antes de acabar lo con la emisión de Instagram. Lo importante de un currículum creo que es que hay que poner algo que te distinga de los demás. Ah, muy bien. Creo que es muy importante. Es muy importante, es verdad. Sí. Algo que te distinga ¿Alguna cosa más? Creo que ya está. Vale. Si sí, queréis saber más, ir a YouTube. Exacto. Que ahí, se que va ahí a sabemos. Ahí bueno. está todo el vídeo donde vamos a decir cómo va a ser, eh, cómo tenemos que hacer el currículum y, y además lo vamos a explicar bien tenés... sí. y además se va a quedar en youtube porque esto como sí. lo borran en 24 horas sí. y además tenéis allí muchos más vídeos que os van a interesar seguramente es verdad por Todo ejemplo formación como laboral. hacer la entrevista por Skype sí. por ejemplo como cuando estamos en la entrevista hacer que nos elijan a nosotros el entrevistador y no a los otros candidatos uh -huh. ese vídeo está muy bien damos el tip uh -huh. y bueno ya los veréis cómo pedir aumento de sueldo a un jefe pixline Sí, en todo pixline. Exacto. Pixline. Sí. Pero se escribe pixline. Exactamente. Así bueno, que Pues nos despedimos chicos si de Instagram sí. y nos vamos para YouTube, Ya vale. ahora emitimos allí en directo y se quedará. Venga, adiós.